saludos cordiales PRIXLINERS de todo el mundo eh, os está hablando en directo LUIS desde Madrid eh, el vivo que hacemos todos los días para daros nuestra opinión la opinión de los invitados que ahora los vais a ver y, y la mía propia hoy vamos a seguir con el tema que empezamos ayer que emitimos el vídeo a raíz de la rueda de prensa que había dado el ministro de agricultura aquí en españa que, Da unas ventajas para poder trabajar en el campo ya que se necesitan 80.000 personas y, y vamos que si no se va a quedar la cosecha sin recoger y va a haber escasez tanto en España como en el resto de Europa porque España es de los principales exportadores del mundo. Saludo a todos los que os estáis conectando ahora mismo al vivo y por supuesto a todos los que veis luego el vídeo. Si os gusta darle un like y el que no esté suscrito pues que se suscriba porque siempre emitimos en directo a ver qué ocurre ya eh, ayer hicimos el vídeo a raíz de la rueda de prensa del, del ministro debajo de este vídeo os he puesto la rueda de prensa íntegra un enlace y también os he puesto otro enlace a lo que nos importaba en el tema de migración vale luego fue publicado el boletín oficial del estado como os comenté y así fue publicado el vídeo lo hicimos antes hoy estamos con don alberto que se lo ha estudiado y mi opinión es que se han quedado cortos como siempre se han quedado cortos porque ponen ahí una franja de edad de 18 a 21 años que yo dudo que así mmm, bueno no es, no es que lo dude yo es que las asociaciones de, de, de empresas de agrícolas ya se han quejado esta mañana diciendo que así no llenan los 80.000 puestos de trabajo que os quiero decir que seguramente pero no evidente pero casi seguro que esa franja de 18 a 21 años que puso el ministro y luego se publicó en el BOE seguramente no me extrañaría que en la próxima semana hicieran una ampliación vale pero eso es un seguramente pero os lo quería avanzar bueno voy a ir dando paso a los invitados sin más dilación los que estáis en vivo podéis poner las preguntas en el chat que también se las voy a pasar y los que veis luego el vídeo pues ponerlas en los comentarios que también las vamos a ver Vale, a ver, quería dar en primer lugar eh, era quién era la, la chica que estaba hablando, que se me que le ha perdido. Bueno, Galaxy, venga, Galaxy a 20 y luego ir, ir, ir levantando la mano. Galaxy, estás, Hola. estás Hola. en línea. Buenas tardes, preséntate buenas a todos tardes. los cris del mundo y diles dónde estás. Aunque a mí eh, me lo has tardes. dicho mi nombre es Yuran ramírez estoy en autol en la rioja llegué aquí a españa el 20 de febrero o sea que actualmente estoy como turista debido pues a lo que es el congelamiento de la de, Del tiempo ¿Qué tal las cosas Hasta allí eh, Tranquilo bastante tranquilo pues todavía este es un sector donde estás trabajando mucho las setas ¿Tú estás trabajando? Sí, actualmente estoy cuidando dos niñas. Estoy de niñera. Genial. Genial. Sí, porque como no hay guarderías, entonces los padres de las dos niñas ambos trabajan, son una pareja rumana, entonces me contrataron como eh, inicialmente era solo en un horario de 9 de la mañana, a 2 de la tarde, pero al incremento del trabajo de la mamá, entonces en muchas ocasiones trabajo de corrido desde las 9 de la mañana hasta las 7 o seis cinco de la tarde dependiendo el turno de hecho perfecto una preliner como a mí me gustan que a pesar de las dificultades a pesar del bicho está trabajando el que quiere trabaja no como claro, Fatima. Dinos lo que tú quieras preguntar ah, bueno. Eh, bueno, mi duda o aportar, es. Cuanto... O aportar, también puedes aportar lo que tú quieras, también. o ambas cosas. Pues en este sector se ve también bastante que utilizan personas para recolectar frutos y, y demás. Está iniciando recientemente ese, ese tema. Allí por, Pero tu, mi... por el pueblo ese, tenéis agricultura. Sí. Ajá. Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo me... se llama el pueblo? Perdona para que lo escuchemos bien. Autol, en Autol. La Rioja. Autol, en La Rioja, vale. Uh -huh. Mi pregunta es, ¿yo puedo acceder a, a trabajar como recolectora y qué tipo de ayuda me pueden dar en cuanto al, al, a la legalización? Pero no tengo el. Vale, a ver, el... dime tu situación en España. Te quiero decir, estás de turista, estás. Estoy de turista. ¿Cuá Llegué ¿Hace cuánto tiempo? El 20 de febrero. ¿Cuándo? El 20 de febrero. 20 de febrero, Llegué. 20 de marzo, o sea, llevas un mes un poco largo, ¿no? Más o menos. Un mes con ¿10 días? Pues mira, te voy a dar mi opinión y ahora te paso al letrado. Ajá. Mi opinión es que sí, pues bueno, ¿qué edad tienes, por cierto? 36. ¡Ay! ¡Ay! Te iba a decir que sí, pero creo que según está en este momento el BOE es de 18 a 21. Ajá. Pero probablemente lo amplíen. Voy a hacerte un resumen muy rápido. El ministro dijo y luego se ha publicado en el BOE que todo el que esté... Os hago el resumen, claro. Todo el que esté. Tenéis el, el enlace a la rueda de prensa debajo del vídeo, ¿eh? A la completa, además, que son dos horas, pero luego te, os he puesto el extracto que os interesa. Pero para el que quiera verla completa. Textual: el que tenga de 18 a 21 años y esté regular, puede trabajar. Regular puede ser un turista. Un turista está regular dentro de los primeros tres meses. ¿Mm? Entonces, si tuvieras de 18 a 21 años, sí podrías, si no a ver, poder, puedes, pero acogiéndote a la regularización, esta no claro, vale. Según mi entender, ahora te paso a don Alberto. Vale, ahora don Alberto, usted vale. interviene y le da su opinión jurídica. Te, pero te digo una cosa para que no os desesperéis, os ha puesto que en 10 días, una semana, 10 días, quitan ese límite tonto, que no sé por qué lo han puesto de verdad y ellos mismos se van a dar cuenta insisto las asociaciones agrícolas lo han publicado anoche el BOE esta mañana ya se estaban quejando que es que de 18 a 21 años no llenan los, och los 75 mil 80 mil personas que se necesitan ya verás cómo lo amplían y si lo amplían te digo que sí porque está regular y no han pasado los tres meses que además están congelados que además, además están congelados porque solo te contaría desde el día que entraste hasta el día del estado de alarma el resto del tiempo dos. todavía lo tienes de reserva. Entonces tú estás regular en España. Entonces al estar regular, a día de hoy, si tuvieras de 18 a 21 sí podrías. Si lo amplían y quitan ese límite tonto de edad, que no sé por qué lo han puesto, también vas a poder. Eh, ¿Alguna dudilla más si pasamos a alguien más? Pregunto, ese tiempo de regularización, llegando a alcanzar que lo modifiquen, pues es una opción, no, debemos de esperar igual. Eh, sería por el tiempo que dure la cosecha o sería ya en definitiva no sería a ver no lo sé lo que harán pero en teoría según el decreto es por el tiempo que dure la cosecha pero luego todo esto suma a vuestro favor de una forma claro. o de otra pero en teoría es para este periodo en teoría lo que interesa ahora es coger la cosecha en estos tres próximos meses abril mayo y junio es hasta el 30 de junio a ver luego la letra pequeña pues no sé lo que harán pero vamos, ya si has trabajado pues ya es un punto a tu favor vale Claro. Y yo mi opinión personal, no digo que lo hagáis. Yo aunque estuviera por ejemplo en tu situación yo no me estaría de brazos cruzados esperando a que lo aprueben, que seguramente si lo aprueban yo me movería. Yo no digo que lo hagáis. Claro, yo me estoy moviendo, Exacto, ya estoy averiguando. O sea, los avanzados a... se mueven, no sí. se quedan ahí viendo series como mi vecino, que ya está viendo la serie de todo el día. <risa> a ver, voy a pasar más que hayan levantado la mano, ¿no? Y luego preguntáis a Don Alberto. A los nuevos Galaxy, no, el Galaxy A20 eres tú. Oye, el próximo día os ponéis al entrar en Zoom, os ponéis vuestro nombre, vale? Perfecto. Si, si queréis volver a intervenir, volvéis a levantar la mano. A ver, Huawei, Huawei Y9. Ya, oh, puedes, ya puedes hablar. Eres tú. Hola Luz, ¿cómo estás con Aníbal? Hombre, no sabía que eras tú, Aníbal. Ahora que te veo ya te reconozco de ayer. ¿Qué tal las cosas? Oye, ya vi, ya vi que te saliste del Zoom. Luego para que veas que me leo todos vuestros comentarios, te saliste sí, del sí. Zoom porque se te gastó la batería y luego no pudiste entrar. Porque una vez que se inicia la reunión queda cerrada la puerta. ¿Para que, a sí, que, claro. que lo escribiste, ¿eh? ¿A sí, que sí? Sí, sí, sí. Para que veas, a Aníbal. Pues nada, bueno, recuerdo a todos los prilines que están ahora en vivo, que los que quieran eh, asistir a próximas reuniones, debajo está el enlace de Zoom. Ahora ya no podéis entrar, ¿vale? Ya sería para mañana o, o cualquier otro día, que estamos todos los días, ¿vale? Y los que lo veis luego, pues suscribiros con campanita. Dinos lo que quieras aportar, Aníbal. Bueno, buenas noches para todos. Eh, bueno... Eh... Estuve yo pues mirando la eh, ayer lo que le había comentado con respecto a, a las empresas de Huelva, pues eh, se pudo eh, contactar ¿Sí? y pues solamente se mandó pues los datos que pedía, que era pues, el NIE, eh, la copia de pasaporte, eh, también lo que yo tengo, lo que es la asistencia sanitaria. Y quedaron después de pues, devolver, de, de digamos, como la llamada, que pues, están recogiendo lo que son los datos de las personas que van a poder de pronto hacer como el contratar. ¿sí? ¿Cuándo has hecho, perdón Aníbal, cuándo has hecho esa gestión? Hoy. Hoy, perfecto, hoy, perfecto. Hoy. O sea, perfecto, perfecto. Sí, pero yo tengo una, una pregunta. Es que Luis, a ver, yo estoy acá en Granada y ¿Sí? hay una, un pueblo que está a 40 minutos de acá, que es Notril, donde sí. por allá, allá sí, sí. Hay, pues hay mucho invernadero. Y lo que cultiva mucho aguacate, chirimoya, mango. Uh -huh. Estuve revisando ahí las, las, a las, a ver si encontraba cooperativas en Mil Anuncios, en Cocktail, pero no dan la información, no salen, De momento pues que no han publicado allá. Uh -huh. Entonces quería saber si de pronto hay la posibilidad o cómo puede uno hacer para sacar un salvoconducto para poder uno movilizarse a, a ese lado que queda solo a 40 minutos pues de acá de Granada de Granada claro sí. buena buena pregunta buena pregunta porque tú lo que quieres es muy, muy bien pensado sí. movilizarte sí. para allí hablando hablando conseguir que te contraten correcto sí que te ya, entiendo pues, te hay, entiendo muy bien te entiendo tengo, muy bien tengo hay un punto donde pues te me comentaron que es esto entre Motril a la salida de Motril eh, un, un pueblo que llama Carchuna, y ahí sí. hay un punto donde, pues, se puede decir que llegan los agricultores y contratan gente personal para el campo. Para sí, a los sí. A eh, es, muy, es muy probable es muy probable porque esto es como se hace sobre todo y tú como buen experimentado lo sabes que tú vas allí y es fácil que te digan vente paga si quieres tal. Exacto, esto es un punto como la plaza elíptica es oye más leído el pensamiento es lo que os iba a decir es como la plaza elíptica en madrid para el trabajo de, de otros tipos de trabajo de mudanza exacto exacto, exacto. Entonces era para saber cómo, si existe la posibilidad de uno poder, digamos, sacar permiso, ya que uno pues no consigue una empresa que le haga pues, directamente, digamos, un contrato o le haga una autorización. Claro, Entonces, yo te. Es como 40 minutos, ¿no? Sí, sí, está muy claro tú, porque claro, como estamos ahora con el confinamiento y solo nos dejan movernos si es para trabajar en actividad esencial que lo tuyo sí sería actividad esencial porque la agricultura es actividad esencial pero claro todavía no digamos tienes el el, el contrato el puesto de trabajo pero la manera de conseguir el puesto de trabajo es ir allí como lo hacen en plaza elíptica como muy buen dices ir allí y ofrecerte y es que además estoy seguro y tú también lo sabes que si vas allí seguro que lo vas a encontrar porque están desesperados a ver, ahora vamos a preguntarle a don Alberto, a ver qué se le ocurre a él. Eh, yo personalmente, si yo fuera tú, a ver, no es que exista, yo te digo un poquito cómo están las cosas. El que quiere ir a trabajar, ayer nos preguntaba a alguien, una chica que cuida a una persona mayor, que cómo hacía. Y la dije muy claramente, que oye, que la persona mayor a la que cuidas, o la hija que es quien te haya contratado. Te hago una, un papelito, una cartita diciendo que tú, fulanita de tal, vienes ahí a trabajar y ya está. Te lo firma, pico pico, y eso te valdría. O sea, es ese tipo de justificante. En tu caso, como no tienes empresa, pues yo, yo iría, yo iría, ya os voy a decir una cosa. Yo te digo lo que yo digo, ¿eh? lo que haría yo. Yo iría, no creo que te paren, hombre, no iría en un coche con cinco personas, me explico, iría. Pero yo solo en un, en un autobús o yo en un coche o como mucho en un coche con otro atrás vale eso eso siempre total que no creo que si te para alguien por esto del confinamiento tú lo dices dices mire yo es que voy a lo que me acabas de decir voy a este pueblo para encontrar trabajo en la agricultura ya está y te voy a decir más te voy a decir más hoy mismo hay una sentencia de la audiencia provincial ¿eh? dándole a un abogado Luego si queréis os dejo el enlace. Las multas que os ponga la policía son nulas. Si se recurren, son nulas. Por lo único que os pueden multar, y no os digo que salgáis a la calle, salvo que sea para esto, para trabajar en actividades claro. primarias, pero os digo una cosa, para lo único que os podría multar es si desobedecéis. Me explico. Si un policía te dice, vaya, vuelva usted a su casa y no vuelves, ahí sí. Ahí sí te podrían multar y ahí sí sería válida la multa. Pero si te ponen una multa por ir por la calle, seguro que no te la pondrán. Porque ya están dando aviso a las comisarías de que esa multa no, es que el decreto no, no permite multar. Permite multar si tú desobedeces. Si te mandan para casa y no te vas. Pero no te van a multar porque estabas paseando. Y si te multaran, esa multa sería nula. Y es que precisamente dos, dos horas antes de este vídeo me acabo de enterar que hay un abogado que lo ha recurrido. Y la audiencia provincial le ha dado la razón, porque es así, porque estamos en un estado de alarma, no en un estado de excepción ni de sitio. Insisto, no digo que vayáis a la calle. ¿vale? Y también insisto, si un policía os dice lo que sea, le tenéis que obedecer. Pero yo estoy convencido, Aníbal, que si tú vas a ese pueblo a buscar trabajo, porque es que no te queda otra otra otra opción. Y te dijera sí, algo claro. algún policía, tú le dices, mire, yo es que voy a trabajar, a que me contraten, voy a trabajar. Y seguramente, porque no sabemos quién te va a tocar, te va a decir, vaya, pues vaya usted y lo peor que te puede pasar es que te diga no pues no pues vuelve a usted a su casa pues entonces le obedeces y vuelves a tu casa sí. y fíjate que te lo digo públicamente ¿eh? todo esto ¿eh? estamos aquí uh -huh. ante miles de personas que lo van a ver ¿eh? y eso. entonces yo iría porque lo, lo peor entre comillas ya lo tienes que es como estás ahora multarte no te pueden multar te multaría si no le obedeces y te dice que vuelvas a casa pero probablemente te deje porque hay que ir a trabajar vale y eso sí cuando eh, cuando ya empieces a trabajar que te hagan un justificante para los otros días y lo que sí es importante y eso sí que lo eso no creo que lo cambien porque yo creo que la edad lo van a abrir no van a poner una edad límite pero ahora es de 18 a 22 total que lo que sí es importante es que luego te alojes cerca Aníbal de donde sí, estás claro. sí o sea esa es la idea pues si llega uno a conseguir pues uno se, se, se va a alojar allá no venir todos los días de Granada Motril que a 40 minutos no. Claro, 40, eso es lo que no creo que cambien. Vale. Uh -huh. eh, si luego puedes alojarte allí cerca. Porque a cuántos kilómetros está. Más o menos. Eh, al... eh, está pues a 40 minutos. Eh, kilómetros son, son más o menos 70 kilómetros. Claro. Yo es que claro, tampoco han dicho lo que es exactamente el. ha dicho que hay que dormir en el pueblo, en el mismo pueblo o alrededores, o en los alrededores, en los aledaños, pero no ha dicho si son 20 kilómetros, si son 50, y si son 33, eso no lo ha dicho, ni lo pone en el buey. La pregunta es porque realmente es más cercano a, a digamos a Huelva, que a Huelva sí ya son cinco horas de donde yo estoy. Bueno. ¿sí? Aproximadamente, entonces, pues no, claro, cinco horas. O sea, a ver, y, y para y, o sea, me, me he explicado Aníbal, más o menos. Sí, sí. Yo iría, yo iría porque es que mmm, lo peor que te puedo decir es que te vuelvas a casa, eso es lo peor. Multarte, yo creo que no te van a multar, pero es que si te multaran, eso lo recurriríamos con Don Alberto y sería nula esa multa, y, y eso te lo confirmo ya, porque esta duda la tenía yo. Hasta hace dos horas, que la audiencia provincial le ha dado a un abogado, eh, Aitor se llama, le ha dado la razón. Porque es que el decreto del estado de alarma no permite poner multas a la gente. ¿Me explico? Sí, Si sí, sí, sí, claro. te pueden multar, si desobedeces a la autoridad. ¿Qué quiere decir? Pues si un policía te dice, oiga, pues, pues vaya a asustar a su casa y no le obedeces, ahí sí. Ahí claro. sí. Pero por estar paseando, no? no te pueden multar. Lo digo y bajito y no os digo que os, que os vayáis mal. a las calles a pasear, por supuesto, PrILINES, quedaros todos en casa y no tramitéis el bicho. Pero casos como Aníbal, que va a trabajar para cosecha, pues yo creo que me he explicado, ¿no? Aníbal. Sí, sí, claro, le entendí perfectamente. Gracias. Vale. vale. Venga, alguien más que ha levantado la mano. Oscar, te dejo para pa el final, ¿vale, amigo? Los que prefiero ahora los nuevos, ¿vale? Oye, de los 30. De los 30, bueno, 24, ya ha caído algunos, ya ha caído alguien, ya se van las baterías. John, está levantando. Ah, vale, venga, John. Es que, a ver, yo digo la mano, es que hay una mano virtual, vale, pero ma, te he visto. Es que aparte, aparte de la mano física, tenéis la mano virtual que la podéis dejar levantada. Espera. Ah, vale, ya estás, John, ya estás. Buenas, Perlines, habla John. Yo también me encuentro acá en España. Luis, y lo que, reforzando lo que dice el compañero Aníbal, eh, en las InfoJos y en Minalunchos están pidiendo muchos documentos para trabajar, los permisos. De pronto don Alberto nos puede colaborar, ¿qué documento podemos imprimir para lo que dice don Aníbal podernos trasladar? Porque los deseos de trabajar están. A veces don Alberto nos da una guía y nos da una ayuda con, con esto. Muchas gracias Luis. Perfecto, John. Pues vamos a darle paso a don Alberto, ya que le habéis le habéis preguntado. Don Alberto, ¿tiene usted ya el vídeo, el, el audio activado? Os desactivo el audio para que no se oigan ruiditos, ¿vale? Cuando ahora ya lo tiene activado. Vale, buenas tardes a todos otra vez. Y bueno, lo que estoy escuchando un poco, eh, vamos por partes, ¿vale? Eh, hace dos tres vídeos <coughs> yo ya me referí a lo que es la, la diferencia entre un estado de alarma, un estado de excepción y un estado de sitio. Eh, es, nosotros estamos ahora, como bien sabéis, en estado de alarma, ¿de acuerdo? Y el estado de derecho no decae, ¿vale? Entonces, en tanto en cuanto el estado de derecho no decae, como bien dice eh, nuestro querido Luis, no te pueden multar por estar en la calle, ¿vale? En todo caso, si te multan por estar en la calle, vamos a ver, el espíritu de la norma es que estemos en casa porque hay una, digamos, necesidad de carácter sanitario e interés general, Exacto. pero por estar en la calle no te van a multar. Si te multan en todo caso, tendría que seguir el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo es de eh, riguroso cumplimiento para que no decaiga en nulo de pleno derecho. Eh, las, las, las sanciones, eh, por una orden del Ministerio del Interior, no te dan copia de las mismas porque establece que eh, la transmisión del virus puede propagarse de una hoja, la copia de la hoja de la denuncia Al denunciado Sin embargo Como estamos acostumbrados a este gobierno Que dice las cosas sin saber Y no tiene ningún criterio en absoluto Y menos jurídico Nunca, o sea, no ha establecido Que cuando te pide el DNI O el carnet de conducir El recorrido del documento Es la inversa Es decir, ¿qué quiero decir? Que no te dan copia de la denuncia Porque pueden digamos contagiar pero no pueden contagiar si tú le das el DNI o el carnet de conducir a él. Con lo cual desde luego es está un... claro que no tiene no tiene sentido no tiene ese sentido. Es como y... cuando vale, sí <risa> le dejo hablar. Esto es un peque... es un pequeño ejemplo que os pongo sí, sí. para que os deis cuenta de lo farragoso que son todos estos reales decretos que existen desde que entramos en el estado de alarma. No, como un inciso y le hago muy rápido a Don Alberto que yo ayer vi la rueda de prensa del ministro la vi dos veces que son dos horas luego os hice el vídeo las tenéis aquí debajo de este vídeo la rueda de prensa íntegra las dos horas juzgar lo que dice el ministro en base a eso os hice el vídeo para adelantaros la información y luego sale publicado el boe y ya no es tan bonito como lo decía el ministro en la rueda de prensa y para eso os he puesto precisamente la rueda de prensa del ministro que no es lo que os digo yo es lo que os dijo lo dijo el ministro a toda españa y lo pone de una manera pero como suelen hacer luego es la ley el boletín oficial del estado y ya no están juzgar vosotros mismos pero no perdamos sí, sí. la confianza que ya veréis como lo eso de 18 a 22 años lo cambian no. rápido vamos a ver si es Y ya no me gusta hablar de materia política pero es que no tenemos otro remedio ni más digamos solución de continuidad que hablar de este tema mira estamos ahora mismo en un gobierno que lo que les interesa es que salgamos que salgan a las 9 con el telediario y que todo queda muy bonito y que todo está muy bien y encima hacemos gracietas de series de televisión con 15.000 muertos, siete millones de parados. Esto es inaceptable. Es inaceptable. Cuando hoy ves y estudias el Real Decreto eh, eh, publicado en el BOE. Eso, cuéntenos, BOE, usted que se lo escribió ya en detalle, porque yo les hice ayer el vídeo, todavía no estaba publicado el BOE, aunque como sabía que se iba a publicar, os di la información basándome en lo que dijo el ministro. Uh -huh. usted, si quiere esto comentarles algo para ir a un poco esto... al tema del vídeo, ¿no? Que es lo del... Sí trabajo no, es que... normalmente esto lo que lo que juega el gobierno actual es juego de artificio, es decir, vamos a hacerlo bonito pues para que vean que bien estamos trabajando todos, luego te lees el BOE y te das cuenta pues eso, pues que son jóvenes de 18 a 21 años que cuando lo dicen por algo es porque van a dar por concluidas las, las, las el tema escolar ya lo, me lo diréis después y hay muchas personas o sea muchos niños de 18-21 años que van a estar por ahí sin hacer nada con lo cual les van a mandar a, a recoger penes. pero eso con es, eso no van a llenar los los 80.000 y hace falta 150.000 personas que yo digo que son 80.000 pero son 100 no pero 150. lo han bajado te, eso es eso lo dijeron las asociaciones agrarias sabes por qué? es porque esta una persona puede la contratan varias veces bien eso por un lado. Por otro lado, eh, volvemos un poco a la indefinición de la, eh, digamos, la rigurosidad y el rigor legislativo. Es decir, esto es, los beneficiarios son que estén en la, digamos, en la zona de trabajo, la zona de actividad laboral o eh, relativamente cerca. Bueno, relativamente cerca, ¿a qué se refiere usted? ¿A media hora en coche a 350 km hora o, vamos a ver, es que tiene usted que explicarme qué es relativamente cerca? ¿Vale? eso por un lado, eso por otro lado. Luego, tenemos que tener en cuenta que son personas que se han quedado en desempleo, da igual que seas nacional, que seas extranjero, tienes que estar en desempleo, ¿vale? Y no importa que estés cobrando el desempleo porque te pagarán las jornadas que tengan por oportuno. Es decir, puedes conjugar el desempleo con las jornadas. Vale? La de edad entre 18 y 21 años, pues me parecía a todas las luces, pues eso, que tiene una finalidad que luego nos daremos cuenta como costumbre este gobierno. Los contratos otros beneficiarios son los contratos laborales que hayan vencido Es decir, bueno, yo tengo un contrato de carácter temporal que ha vencido y pues yo puedo volver a, digamos, a introducirme en el, en el tema laboral con este asunto de, del sector primario Y luego, los extranjeros, ¿vale? Los extranjeros que pueden trabajar aquí son aquellos cuyo, digamos, permiso de trabajo Vale, ha vencido entre el decreto de la alarma, que ha declarado el estado de alarma, y el 30 de junio. ¿De acuerdo? Es decir, son esos eh, extranjeros los que pueden trabajar. Es decir, entre el 14 de marzo y el 30 de junio les ha vencido el, el, el, el permiso de trabajo, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, más cosas. Eh, pues podemos pasar a las preguntas de, sí. de los que vale. están en Zoom y del chat. Los que estáis sí. ahora en vivo, Brillines, en el chat de YouTube podéis poner las preguntas que se las paso a Don Alberto y los que lo veis luego ponerlas en el en los comentarios, vale. O un like, ah, un like por fin sí, un una, like los que sí. estáis. Sí, ahora un like. Que estoy pidiendo un like, un like tanto los que lo veis ahora mismo en vivo como los que lo veis luego, vale. Y decírselo a todas las personas que creáis que también podemos ayudar. ¿Vale? porque así vamos a llegar a mucha más gente y vamos a ayudar a más gente os recuerdo que esto lo hago yo sin ningún tipo de ánimo de lucro Prislinas, que yo no os estoy diciendo ni que eh, vale también os digo los negocios que hagáis con invitados que puedan venir por aquí son vuestros negocios con ellos ¿eh? yo ni entro ni salgo ni me parece mal ni nada pero yo no que yo no gano nada con esto yo quiero ayudar y ya está vale sin ánimo de lucro que alguno de los que estáis por aquí, venga, alguna mano, mientras don Alberto mueve algo, que, que querías añadir quería. algo, don Alberto, paso a que te vayan sí, preguntando y lo vas añadiendo, ¿no? A, a lo que decía creo que era el señor Aníbal, que sí, quería sí, Aníbal. Eh, interesarse por ciertas, digamos, eh, zonas de actividad eh, del sector primario, evidentemente lo que tiene que hacer es moverse para ir a enterarse de este digamos, posibilidad de trabajo que le para a la Policía Municipal o la Guardia Civil, él, pues con toda cordialidad, respeto y demás. Eso. Que se muy, importante, muy importante, cordialidad y respeto, Aníbal, como son ellos. Sí, sí, y ya está. Y ya Entonces está, dice, mire, yo voy a trabajar, yo voy a trabajar, tiempo. voy a buscar, y todavía no me han hecho justificante y patatín y patatero. Ya está. Y, y no lo peor, dan, y lo peor que te puede hacer es decirte que vuelva usted a su casa, que no creo. No, a ver, según bueno, si te dicen vuelvas a usted a su casa, pues te vuelvas a la casa. Evidentemente no, si no te vuelves, vas a desobedecer ahí a sí, Exacto, a ahí sí no te, te, te, te, te dice que te vuelvas, hay que volver, exactamente. Distinto ya. Entonces vamos a, a diferenciar lo que es un, digamos, sanción administrativa a una sanción de carácter penal. Es decir, pero lo veo, pero lo veo poco probable que, que le sancionaran y si te sancionaran. Don Alberto no, recurriría a esa sanción y sería nula. Que insisto, que ¿Vale? hay una. Hoy la primera sí. sentencia. Mm. Mañana la comentamos sí. si queréis, si os interesa mucho el tema. Y luego, Aníbal, ya cuando estés trabajando, que te hagan un justificante. Cualquier, digamos, sanción que os pongan, me la dais a mí, que la recurrimos a estaros tranquilos. Trilines, ¿vale? esa chica que estáis viendo ahí en pantalla es Huawei P20, que le va a tocar a intervenir. Pero es que no sé su nombre, porque no se ha puesto aquí en Zoom cuál era su nombre y sale el del móvil. Pero ahora ella nos lo dice. A ver, Huawei, todo tuyo, tienes el audio activado. Muy buenas noches, eh, mi nombre es Diana. Diana, vale, es? vale, vale, perfecto. Uy, espera, Diana, que tiene... Ay, ay, ya está. Bueno, muy buenas noches, don Luis. Eh, don Alberto, eh, primero que todo agradecerle, a don Luis, por toda la colaboración que ustedes nos prestan por medio de este medio, porque de verdad que para las personas que queremos emigrar es bastante beneficioso y uno tiene mil dudas y, y gracias a estos canales uno... Diana, no, no, yo lo único que os pido a cambio es un like, un like que se lo digáis a todos los que conozcáis y, y que el que todavía no esté suscrito, que se suscriba. Fíjate lo poquito que os pido. Solo eso, y es además por vosotros o por otras personas que están en vuestra situación. Que empecé con 10 suscriptores. Imagínate. Si no me hubieran ayudado a esos 10, y así, así, ahora no seríamos todos los que somos. Pues hay que seguir. Sí. Perdona, sí, Diana, sí. sigue, sigue. Nosotros eh, pues nosotros venimos de Colombia, en estos momentos ya estamos acá en Valencia, llegamos el, el 8 de marzo días antes de, de, de, del, del decreto de alarma, eh, estamos mirando pues la posibilidad, vinimos con mi esposo y mi familia, eh, estábamos mirando la información ayer y pues teníamos gran esperanza de poder, de, poder eh, participar en esta convocatoria que se había hecho pero pues desafortunadamente no entramos entre los 18 y 21 años y eso creo que lo, lo van a cambiar. Ya vamos a ver si es, si lo lo cambian. Que, no, te, no lo puedo asegurar, pero me da, he oído que lo van a cambiar, ¿eh? Porque es que con 18 y 21 años no llegan a las 80.000 personas. ¿Tú qué edad tienes, Diana? No. si se puede saber. De 35. Vale, pues muy joven también. Es que, y puede trabajar. A ver, señores del gobierno, señores del gobierno, seguro que algunos nos está viendo. Y ya veis que dentro de todo hay respeto. Y a mí, el ministro Luis, no me no le vi mala persona, ¿eh? Ahí veis a Diana con perfectas ganas de trabajar y energía. No, y mi esposo igual, o sea, tenemos toda la voluntad y lo más importante pues es que la mayoría o las todas las personas que venimos de migración, venimos es más que todo pues a a país la mano de obra que nosotros tenemos y pues que desafortunadamente en nuestro país no contamos con estas condiciones. ¿Qué me dirías el... Diana al ministro si ve este vídeo? ¿Qué le dirías? Tú? Sabiendo que que nos brinde la oportunidad de regularizarnos, que nos brinde la oportunidad de poder aportarle a este país nuestra mano de obra, de poder trabajar, de poder cumplir todos los sueños, porque créanme que todos venimos con sueños gigantes y vemos en este país es la oportunidad de poder lograrlo de verdad que, que nos dé esta gran oportunidad que esto es algo que le va a beneficiar muchísimo al país porque hay mucha gente que está migrando para acá esto es algo que le va a ayudar a crecer económicamente en muchos campos entonces que nos brinde esta oportunidad para para poder cumplir lo que nosotros soñamos y además Eso. añadiría yo que lo haga rápido porque es que la cosecha hay que cogerla ya o sea que la semana que viene si no llegan sí. ustedes a las 80.000 personas, que ya le han dicho las eh, entidades agrarias que no, con eso no van a llegar, estas personas quieren trabajar. Regularícenlas por lo menos pues hasta el 30 de junio. Porque ya que lo han hecho, que me parece muy bien, y, y les apoyo en eso, y, su, y la rueda de prensa yo la vi muy, muy clara, ¿qué es eso de 18 a 22? Mm, venga. don Luis una cosita y pues mmm, me generó un poco de duda y especialmente pues esta pregunta se la hago a, a don alberto hoy en telegram pasaron un comunicado una, que, que pues estaba corriendo el riesgo de que las personas que, que entraran en esta regularización aparte que iba hasta el 30 de junio corrían el riesgo de pronto de ser deportados ya estamos con los bulos eso eso ahora te responde don alberto no me ha dado tiempo todavía a revisar el Telegram. El que haya puesto eso ya lo está quitando, porque luego si le echo del grupo que no me venga con lloros. No y es que eso esos es son el... bulos. Eso, eso. Ahora te responde Don Alberto, pero es que qué es eso de que van a, de... o sea, como que el que se apunte para trabajar que no se apunte que luego le van a deportar. Anda aquí. Anda, no, que... el, el, el, el texto está terrible porque yo dije, mi no amor, o sea, esto es como si fuera una, una trampa y yo no creo que el gobierno se preste para una No, que no, que, no que ahora te lo dice don Alberto, te, ya te digo y... yo que no, pero vamos a darle paso a don Alberto. ¿Quieres algo, preguntarle algo más a don sí. Alberto aprovechando y ya... No, no, eh, y también quería dejarle un mensaje eh, especialmente pues a las personas que tienen la ilusión nuevamente pues de viajar aquí a España. Gracias a Dios vengo siguiendo el... el lo de la curva del bicho y todo esto, y, y ha venido mejorando muchísimo, o sea, estamos en, en ahorita que estamos acá, estoy viviendo en Valencia, a propósito, que es hermosísimo, todo esto, no es, no nos imagina a dónde llega, es hermoso España, eh, que hemos venido mejorando bastante en lo de las cifras, o sea, que más adelante no vayan a generar de pronto un temor de que porque las, las cifras desafortunadamente fueron tan altas, esto va a seguir así más adelante, ¿no? O sea... Animarlos no, ya, ya, ya veis, joder, ya veis si estáis a punto de trabajar y estamos en pleno bicho aquí, o la bestia, como le llama Mei al bicho. Aquí. Sí, es ahora eso principalmente. Muchas gracias, don Luis, por darme la oportunidad de preguntar. Nada, Diana, muchas gracias a ti. Pasamos a don Alberto y que te responda bueno. él mismo. Bueno, en cuanto a las personas que puedan ser deportadas, ya lo hemos dicho varias veces aquí, que podéis estar tranquilos que no se va a deportar a nadie y cuando se deporta a alguien es porque ha cometido un delito vale Con, y, y es condenado de acuerdo Una sentencia, la sentencia es condenatoria vale entonces sí, digamos se deportaría pero mientras tanto por estar digamos irregular que no ilegal no se va a deportar a nadie entonces diana te puedes estar tranquila que si las fechas que hemos eh, estaba bajando el, el real decreto hasta el 30 de junio sí te caduca el digamos el, el permiso posteriormente al 30 de junio nadie te va a montar en un avión y te va a llevar a tu país pero tú fíjate que hay gente malintencionada de un alberto que les dicen que el que se apunta a la regularización que el estado va a tomar nota para luego deportarlos me ha parecido no, no. entender eso es un eso es totalmente falso eso es para meteros miedo eso es como cuando decían que no salierais a las discotecas que el sábado ibais la policía no, no. esos son eso no le hagáis caso, ¿vale? Que no, que aquí, si no es, es un delincuente, no se deporta nadie. Milton, si quieres Exacto. participar, que veo que has levantado la mano, actívate tú el micro, por favor, no, y dilo. Y ahora voy, voy hablando, dando paso, sí. Yo voy a decir lo mismo que está haciendo la compañerita, que por favor no hagan caso a esas noticias tan falsas, por Dios, que yo vi el del Telegram y le copié por el privado, yo, usted confirmó la información, no es que me la mandan de un grupo, y yo, usted no puede mandar cosas de un grupo para otro grupo sin verificar, ¿cómo pues le ocurre que va a mandar eso? Verifiquen la información, aquí no exportan a nadie, por eso como está hablando el letrado. Es, es que, es que precisamente de... el grupo de Telegram no quiero que sea como esos grupos de Facebook que cualquiera mete todo lo que va viendo por ahí y claro, luego se para el grano de la caja. Yo cuando veo, es que hoy no lo he visto todavía, cuando hago la revisión, todo el que ha metido porquería de esa ya sabe que no vuelve a entrar. Y formó un medio caos, porque si será cierto, empezaron a preguntar. Claro, ¿Y? que se crea el caos, exacto, Milton. Yo. de, de youtubers que están viendo este video en YouTube, por favor, si les llegan esos mensajes, si están en España, verifiquen ustedes mismos. Tienen la página del Goethe donde publican todo el ministerio, porque eso son mentiras. ¿Cómo se les ocurre? pues no, Eso no es mentira, Milton, cosas. y además me, mentira para hacer daño, malintencionada. Y eso, eso, no sé, hay seres malos por ahí, no sé, no, sé, no sé quién lo hará, pero pero muy mal. Pero vamos, vosotros no hagáis caso y ya está, es como si a mí me dicen, yo qué sé, no me lo creo y ya está. No, no, y tranquilos y en los que puedan acceder a esas oportunidades que están dando el gobierno. bienvenido sea, que ojalá nos compartan cómo ha sido su experiencia, como está viendo el compañero, que da 40 minutos pero por favor que verifiquen bien las cosas bien antes de publicar o, o que no se crean todo lo que aparece en internet no así para eso estamos los administradores Milton que por eso te digo y luego al que se queje que le hemos echado del grupo pues que ya sabe por qué es ya que ha salido el tema porque yo alguien que anda tú? publicando bulos en el grupo de Telegram le echo pero mal le echo para siempre ¿eh? no me ando con tonterías o sea que lo, los bulos publicarlos en Facebook pero en Telegram Pensar en el grupo de los primeros pensar bien, contrastar la fuente. Si es fiable, lo, lo publicáis, pero si no es fiable, no publiquéis bulos. Y si no, lo preguntáis antes a un administrador. Mm, importante, aquí una chica que se llama Pibez o Pibiz. Eh. Buenas noches, Luis, soy enfermera colombiana, y tengo la hoja blanca de asilo desde febrero. Extranjería le ha negado un permiso de trabajo, solicitó en un hospital. ¿Eso es competencia de la policía? No es competencia del ministerio de asuntos sociales a donde te tienes que dirigir para eh, Identificarte con tu hoja y tu tarjeta blanca y tu certificado de que eres esta, eres enfermera vale hay que acreditar esa certificación y esas habilidades y talentos vale como enfermera vale pero eso no tiene que ver con la como la policía ¿eh? Me está diciendo Pablo en, en lo mismo en YouTube que, que también lo vio en Facebook. Eso es falso totalmente. Eso es para que no os apuntéis a la cosecha. Tú fíjate, tú fíjate qué mentes oscuras mm. hay por ahí. que para, Don Alberto, que para que no se apunten a la cosecha, les ponen ahí en Facebook. Les dicen, mm. oye, eh, cuidado que si os apuntáis es para que tomen nota para luego deportaros. Vamos, me entra la risa por no llorar. No os creáis eso, Brilines. Venga, ¿alguna pregunta por más ejemplo. del chat o paso a los de Zoom? Como queráis. Hay alguna más que quiera responder don alberto ahí de, de youtube bueno una simplemente aquí pero una básicamente para que estén tranquilos es decir dice brenda uribe si puede tener problemas las personas irregulares con la, con la policía retener o algo no eso lo hemos si hablado de regular, ¿no? lo acabamos de hablar ahora la mismo. policía no te va a detener es decir aquí te detiene la policía en españa porque has cometido en el marco de una investigación policial un delito de carácter eh, leve o, o grave vale mira quiero resaltar lo que ha dicho fernando Espinosa ahora mismo en, en el chat de youtube en el vivo está suscrito le aviso la campanita y dice que si el gobierno español no amplía ese límite de edad que lo que va a hacer lo que va a pasar es que se va a perder la cosecha efectivamente y no, y al final los productos agrícolas este año van a valer muchísimo más y encima no van a ver y tampoco van a ver para europa porque españa dos tercios de su cosecha lo, lo exporta. O sea que, Fernando, estoy de acuerdo contigo y yo creo que el gobierno español, que no es tonto para otras cosas, tampoco va a ser para esto y va a ampliar la edad. Va a ampliar Seguro la edad como sí. le estamos pidiendo todos. Seguro que sí. Venga, a ver, paso a algunos. Ricardo, eh, has levantado la mano, te tienes el audio iniciado. Ricardo. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas. No, no, no, yo lo que quería era el tema este de la gente que se trasladaba allá. Acá hay un aislamiento obligatorio, pero si no, hay ciertas actividades esenciales que te piden un certificado para para circular. No es que, que en nada. este momento, bueno, y esto va a cambiar, mira, ahora sigue Ricardo, pero me acabas de recordar una cosa. En este momento en España solo se puede trabajar en actividades esenciales, como ha dicho Ricardo desplazarte sepa trabajar quiero decir desde casa sí se puede trabajar yo trabajo desde casa y no es actividad esencial pero vamos fuera de casa es solo actividad esencial el tema de recoger la, la fruta la ganadería que nos decía el otro día Diego estos eh, los que están en los comercios de alimentación o los enfermeros los médicos esos son actividades esenciales y para eso sí te puedes desplazar pero te piden un justificante justificante ahora la gran pregunta que nos hace aníbal claro si yo no tengo justificante porque es mi primera vez voy a pedir el trabajo pues yo mantengo yo lo que haría así y lo explicaría si eso dila di, di lo que querías decir ricardo perdóname no no era sobre eso que acá pedí una, un, un, un certificado habilitante y al que no eh, tiene que no se dedica a ninguna de esas actividades le hacen causa penal ya. pero eso es en argentina Sí, sino, bueno, sí, sí, no, bueno, Sí, sí, eh, claro. La diferencia y yo lo que quería saber era eso. Que si no si uno estaba dentro de los esenciales, igual allá puede circular. Por lo que vos me decís, no, no es así. Es que, es que, claro, en Argentina no sé cómo está la legislación, cómo lo han hecho el, el confinamiento, pero aquí en España hay un tema jurídico muy interesante que lo tratamos el, el sábado pasado con, con Don Jesús, el magistrado. El tema jurídico... Mmm, que aquí no hay un estado de excepción aquí simplemente hay un estado de alarma y me diréis y qué estás diciendo Luis ¿Qué quiere decir eso pues que el estado de alarma no autoriza a que te prohíban salir de casa así de fácil así de fácil por lo tanto no te pueden multar por salir de casa te podría multar si el policía te dice vuelva usted a su casa y no lo obedeces pero por estar, por ejemplo, yo ahora me voy a comprar un supermercado. Es que no os quiero dar malas ideas. Me voy a comprar, no quiero ir por ahí. Pero os aconsejo que os quedéis en casa, salvo que sea para trabajar en una actividad esencial o, o, como decía Aníbal, para ir su primera vez. Pero Ricardo aquí no es como en Argentina. Aquí no te pueden abrir una causa penal, salvo, salvo que desobedecieras al policía. Eso sí, que eso sería desacato a la autoridad no no sí sí acá para ir al supermercado también no hay problema el tema es cuando son las distancias tan largas como el que decía Niva que se tenía que estar 300 kilómetros eso es lo que a mí no, no eran, eran 40 minutos 40 minutos 40 de desplazarse minutos, bueno acá 40 minutos es lo mismo no te da circulación no te una esencial te hacen una te sacan los coches y, y no hay estado de sitio en Argentina está claro ¿eh? está ya yo es que jurídicamente en Argentina no sé cómo no soy no lo sé no lo conozco sabes pero lo de España me lo conozco muy bien. Y, y Ricardo, no. O sea, si hubiera estado de excepción, sí. Pero hay un estado de alarma. Bueno, okay. Aunque mejor, lo que decía don Jesús el magistrado, mejor tener el estado de alarma, que tenemos muchos más, de, de, mucho más derechos los ciudadanos, que si no fuera estado de excepción. De hecho, hay algunos juristas. Mmm, bueno, ahí hay una controversia. El sábado, como está don Jesús, lo, lo seguimos hablando con él. Pero muy buena la puntualización, Ricardo, ¿vale? Uh -huh. Gracias. Venga, más preguntas. Óscar, Óscar, te inicio, ya estás en línea. Óscar. Bueno, primero que todo un saludo cordial a todas las personas nuevas, a la señora Xiomara. Sí, y pero a la... yo las nuevas quiero que quiero que participen, porque lo que no quiero es que, que se queden aquí siempre los mismos participando. Quiero que de las 25 personas o 23 que estáis ahora mismo, Participé lo máximo, ¿vale? Porque solo para ver es YouTube. Dinos Oscar. Sí, la pregunta para don Alberto. Como uh -huh. un comerciante acá en Colombia, eh, las instituciones comerciales, la Cámara de Comercio, expide unos certificados. Esos certificados, obviamente, uh -huh. tienen toda la legalidad del mundo. ¿Es uh -huh. necesario eh, sellar este este tipo de documentos, apostillarlos? Me refiero o simplemente eh, por el hecho de ser de una entidad oficial, ya con eso cumple todo el requisito de legalidad. ¿Con qué fin eh, quieres? Con el fin de establecer un negocio eh, un negocio en España. Bueno, eh, vamos a ver. Los negocios en España están sujetos a la ley de carácter mercantil, ¿Vale? y en concreto en las legislaciones y los reglamentos de la comunidad autónoma donde se instale ese negocio vale bien entonces si tienes eh, la intención de instalarte eh, una digamos actividad eh, económica determinada mm, en la cual necesitas un certificado entonces deberás de traerte el certificado apostillado homologado desde tu país eh, digamos las eh, actividades que tú realices en tu país en Argentina ¿vale? si son profesiones liberales o son ciertas digamos profesiones que necesitan una titularización, una titulación perdón, determinada, esas sí deben de ser apostilladas pero como tal el negocio no ¿Vale? Muchas gracias don Alberto Te pongo un ejemplo, tú imagínate que tú eres dentista o odontólogo en Argentina y te quieres instalar como odontólogo aquí en madrid vale entonces bueno pues tendrás que ajustarte a la reglamentación y a, la, y a las reglas de la comunidad de madrid ¿eh? y al estado español de acuerdo para abrir un negocio de odontología pero como titular del negocio de odontología tendrás que traerte tu certificado de odontología ¿eh? odontólogo eh, apostillado y certificado en tu país de origen para hacer la tramitación correspondiente y adecuada aquí en Madrid. Vale, pero no tienes, no, no, te, no te van a pedir ni es necesario que certifiques los años de experiencia que hayas estado allí con una eh, clínica dental. ¿Me explico? Una pregunta, una cosa, don Es Alberto. administrativa y otra cosa es la, el recorrido de la proyección mercantil. Mira, don Alberto, una pregunta que nos hace Jesús Suárez eh, aquí en, en YouTube, en el vivo de bueno. YouTube, dice buenas. Soy de Venezuela, estoy resido en Valencia desde el 15 de enero, ya empadronado, con fecha para la primera cita para el asilo político para julio. Uh -huh. Tengo dudas, ¿qué pasará con esa fecha que tenía que asistir? Nos pregunta Jesús Suárez. ¿Podéis preguntar en el chat? ¿Y qué la... fecha es la que ah, se refiere? Sí, es... ahora te... Eh, eh, eh, no eh, ahora, ahora te lo repito los que estáis en youtube ahora ya no podéis entrar a zoom porque ya está cerrada la puerta cuando empieza el vivo se cierra la puerta del Salopa para que haya un orden pero mañana podéis entrar ahora podéis preguntar ahora mismo en el vivo y se da, y las vemos vale las preguntas y los que veis luego el vídeo ponerlas en los comentarios las preguntas que también las vamos a responder en los próximos vídeos mira te la vuelvo a leer don alberto dice sí. jesús Suárez. buenas soy de venezuela eh, reside en valencia desde el 15 de enero y ya está empadronado 15 de enero tenía cita para la primera cita de asilo político para Julio y quiere preguntar qué qué va a pasar con esa con esa fecha con esa cita no bueno, aclara más pero más o menos bueno eh, vamos a ver usted las citas sabe que... si van a cambiar uh -huh. las las no. citas estas por ejemplo en este caso se le habían dado la cita para Julio nos ha pillado en medio el bicho tiene alguna no, noticia la... que esas en prin... sí en principio eh... Ayer estuve hablando con una persona de administración pública. En principio, las citas que son después del alzamiento del estado de alarma se deben de sustanciar el, la fecha que te han señalado. Es decir, si te han señalado para julio del 2020, pues entonces tú vas en julio del 2020, si es que está el estado de alarma, te lo puede permitir. Si no es en julio está el estado de alarma de por medio, también, pues entonces pues sería severa digamos congelado pero en principio se van a resolver las citas que por ejemplo yo tengo juicios en junio y en julio vale eso se van a, eso se van a sustanciar igual esas esa fechas a... se van a mantener salvo que durara el estado este hasta hasta ahí no claro, que no, que no creemos no, porque no estamos ya idea, pero... estamos ya en vamos. principio en principio vamos a tomar como, como como fecha final 26 de abril ¿De acuerdo? Entonces, pues todo lo que se haya señalado eh, posteriormente se va a celebrar. ¿De acuerdo? Y, y, y digamos, las fechas que han caído dentro de estado de alarma, pues entonces esas se van a mm, proyectar posteriormente al levantamiento y al lanzamiento del mismo estado de alarma. Perfecto. Mira, voy a dar paso a Xiomara. Xiomara, pregunta lo que quieras. Me alegro verte, Xiomara. Eh, porque yo sé que haya estado intentando entrar muchos días, ¿vale? Oye, una cosa que os digo a todos los que estáis en el salón de Zoom: cuando os digo que levantéis la mano, no es. Bueno, hombre, podéis levantar esta mano así, pero entonces. Hay una manita virtual que se queda levantada, ¿vale? Para que lo sepáis que me refiero a eso. Pero bueno, si es que te he visto, si mala de casualidad te he visto así con la mano y digo, anda, quiero hablar. Y es que. Es... <risa> Bueno, tu conexión está así, pero vamos a ver si te oímos, Xiomara. Ay, no te oímos. Xiomara, debe de haber un fallo ahí técnico, pero no te oímos. Se le congela. Es que está... Ella está en Venezuela y tiene muy mala conexión en Venezuela. Lleva muchos días intentando entrar al salón. Hoy, ha, hoy veo que lo ha conseguido la pobre pero no Mira, logra. quería quería quería muy brevemente decir que la diferencia que hay entre un estado de excepción y un estado de alarma vale estas cosas eh, ofrecen duda evidentemente no las hemos vivido ¿vale? está en que el estado de excepción limita derechos fundamentales ¿vale? que son los recogidos entre el artículo 14 y el 28 de la constitución española que son regulados por ley orgánica el estado de alarma puede limitar, eh, digamos, es para asuntos de crisis sanitarias o, digamos, eh, decaen ciertos servicios públicos esenciales, pero puede limitarte los movimientos eh, o. Pero puede limitar, limitar, limitar, limitar, limitar no, prohibir. Pero no, const, no prohibir ni constreñir derechos fundamentales comprendidos en el título 1 de las libertades y derechos públicos. ¿Vale? Sí, sí, nos lo aclaró muy bien don Jesús el otro día. Hombre, estamos de acuerdo que es mejor un estado de alarma que es más suave que uno, que no uno de excepción. Lo mejor es Pero... que esto se acabe lo antes posible. Sí. Esto es lo mejor. Milton, tienes la mano levantada. No sé si es porque por se quedó sí. antes. ¿Quieres decir bueno, algo, amigo? Una pregunta para don Alberto. Don Alberto, digamos que una persona logra tramitar este proceso que está dando el gobierno para poder trabajar. Que es hasta el 31 de junio, si no estoy mal, ¿cierto? 30. 30. De junio. 30. Listo. Después de que pase eso, ¿cuál sería el estatus migratorio de esa persona? Bueno, esa persona que está de carácter legal y re regular, no irregular, sino regular en España, cuyos documentos ha de tramitarlos mientras que está. Eh, el, el vigente, el estado de alarma, entonces, cuando está trabajando en ese, digamos, en esa actividad determinada, su permiso se verá revitalizado hasta que termine el trabajo eh, para el que está haciendo su, su labor. No sé si me explico que el, el, el, el certificado, la tarjeta y el permiso de trabajo queda automáticamente prorrogado hasta que termine el trabajo. ¿Mm? Sí, sí. Perfecto. Vamos, en teoría, Milton, yo creo que vuelve a la situación anterior, salvo que cambiaran algo legislativamente, que es posible. Mal no va a ir. Y deportar, desde luego que no. Eso seguro. Eso, Eso que decía continuaría con el proceso que ya claro con volvería digamos a la situación inicial en la que estuviera salvo que luego dijeran oye que, que es que las leyes es que el derecho no es una cosa estática entonces cambian las leyes para peor mira yo desde hace un año y pico que os empecé a hacer estos vídeos siempre os lo he dicho que esto siempre va a ir a mejor y yo lo sigo manteniendo y creo que lo estáis comprobando para peor no va a ir la cosa pero sí en, en, en lo que publicaron ayer en el boe esta noche pasada es hasta el 30 de junio no más se ha quedado un poco cortita la cosa pero bueno ahora bueno, mira con que lo amplíen estoy... la edad nos valdría por ahora con que no estén acostumbrados al gobierno a estar rectificando no, no les critiquen mucho don Alberto que luego no nos van a ampliar la edad no pero que no, <risa> no, no venga ya no le vamos a criticar más pero poner la edad sí. para todo el que quiera señores del gobierno que yo sé que nos ven algunos venga voy a poner a a Guillermo lo Guillermo que, que ha levantado no. la mano puedes no, hablar amigo no sé dónde... Hola Luis, yo Patricia. Ah, eres tú. Ah, claro, Patricia, es que sí, estás con él. Acá está igual, acá está. Hola Luis. Venga, pues preguntar, Hola. amigos. Porque entramos de uno, porque si no entramos vale, de uno. Vale, sí, que si acopla. no se acopla. Ya sé, es verdad, es verdad, que luego eso Entonces se acopla. Entonces entramos uno después. Mejor, mejor que entréis con el mismo. Exactamente. <risa> Muy Luis, tengo una consulta de una amiga que está en España, Celia Rolón, que está en Telegram y es argentina y me mandó por privado porque no tiene wifi y no puede salir ni entrar al zoom ni nada entonces me pidió por favor si podía hacerle la pregunta pues a al, la pregunta patricia bueno Celia llegó el 11 de marzo a españa y pregunta por favor si, si eh, las personas que estamos como turistas y quedamos sin empadronamiento ya que el tema del trabajo de la cosecha tal vez no tengamos chance de que nos llamen yo me anoté en todos lados que vi, pero eh, al no estar empadronada, ¿cómo puede hacer? Para la cosecha estar empadronado o no, no tiene, no importa. Okay. Te paso si quieres que te responda Don Alberto, Patricia. Pero ella sí, qué sí. edad tiene, ella qué edad tiene. De ella tiene 53. Claro, a ver si amplían sí. la edad, el gobierno. Si lo amplían lo van a ampliar ahora en los próximos 10 días. Porque es que de verdad la cosecha si no se va a quedar sin coger. Y eso sí que va a ser costoso. Y sí, es por eso que quizás también es la duda, porque no está la empadronada y está como turista, si se presenta o no y por la edad, ¿no? ¿Qué, o sea, día, bien. Entró, ¿qué día entró ella? Patricia? El 11 de marzo. Entonces está legal. Si ha entrado el 11 de marzo, ella está legal. Claro. Eh, te explico. Como eh, te explico. Y además, joder, eh, entró justo el día de que pusieron aquí la cuarentena, por lo que uh -huh. veo, ¿no? El sí. día 11 creo que fue el día que... no el 14? El 14 fue, pues fíjate, por un sí. pelín. Total, que en teoría ella lleva, que me corrija don Alberto, si entró el 11 lleva tres días, ¿no? De turista, ¿no, don Alberto? Sí, sí. Lleva sí, tres días. Tío. Si el sí, gobierno tío. le amplía la edad, puede trabajar. Porque el gobierno lo que ha dicho es que puede trabajar el que esté regular. Y ahí se ha callado, no ha dicho más. Y un turista sí, está sí, regular. Sí. Un turista está legal, está regular. ¿Vale? No, un claro. turista puede trabajar. Un turista, un hasta claro. que agote los tres meses claro pero claro sí sí hablamos siempre hasta el 30 de junio pero es que es un buen oxígeno porque pueden ganar 63 euros al día como nos decía ayer milton y aníbal y tal bueno dependiendo un poco de la velocidad muy importante si le quieres añadir algo más a patricia tú don alberto ya que estás aquí eh, de lo que en principio en principio tenemos que ajustarnos a lo que establece el reglamento que son 21 años con lo cual no podría acceder con esa edad a, a esa posibilidad si no lo cambian, si no lo amplían. Bueno, sí. Es que Amplio yo tengo rumores, y yo os lo digo siempre lo primero, tengo rumores que lo van a ampliar. Pero hay Seguro que ceñirnos que no. a día de hoy, como dice don Alberto, lo que está ahora publicado. Igual no, que ayer os amplié que lo publicaban. Había sí, uno hecha sí. ya. Eso es un proyecto yo. Un proyecto dentro de dos horas va a ser ley. Sí. Sí. Y luego, pues eso, eh, no sé qué más has comentado, Patricia pero si ha estado el 11 de, de marzo cuenta 12, 13, dos días y luego los tres meses siguientes es decir dos meses y 28 días. es lo que tiene de, de visa turística aquí ilegal para poder trabajar y una vez que está trabajando que tiene el permiso de trabajo podría digamos eh, supongo que sí ahí el gobierno y, y auto decreto para que pueda prorrogar su estancia aquí. En cuanto a la, a la necesidad de empadronamiento, nada dice el Real Decreto, ¿vale? Con lo cual, lo único que dice es que vivas o en el centro de actividad laboral o próximo a él. No te ah, dice bien. que estés empadronado, ¿de acuerdo? Mira, ahí ¿eh? podría aprovechar para empadronarse donde fuera a trabajar con la cosecha. Claro. Claro. Pero vamos, que el, de lo que dice el Alberto, el decreto no te pide que estés empadronado. Te pide Estable. que vivas. Que vivas, claro. Que vivas, pero no hablar del nada. Ah, buenísimo. ¿Quieres preguntar algo gracias. más, Patricia, ya que estás ahí? Ahora mismo. No, no, no, no, vale. Nada más. Si no. Puede, si, vale, si no levantan Era la bien. mano, ¿vale? Y saludos Muy a todos. Voy a gracias, Luis. Venga, gracias. Está bien, está bien. Gracias. Eh, Xiomara, no sé ya si te se te puede oír. <risa> si, Xiomara. <risa> Ajá. Ahora te ¿Me perfecto. Sí, sí, ahora ya sí. Ah, Venga, bueno, preséntate, que, bueno. que yo te conozco, que te hice en Instagram la consultoría, pero los prelines no. Cuéntales un poco sí, tú. Sí, bueno, yo entré un poquito antes, habían unas personas conectadas, me presenté, mi nombre es omar Agustín, vivo en Puerto Cabello, Venezuela. Eh, Puerto Cabello está situado en la costa, ¿no? Es una, en un, digamos, una ciudad de la costa. Eh, la pregunta mía, don Alberto, es la siguiente: cuando él habla del apostillamiento de los documentos, ¿pueden de ser pregrado en adelante o eh, todos los documentos, bachillerato, antes de estudiar la universidad? O sea, ¿qué la recomienda usted? La legislación somara en este sentido es clara, es decir, cualquier documento que tú hagas valer de carácter oficial en España debe de ser convenientemente apostillado, independientemente okay. que sea de primer grado o segundo grado, que nosotros no entendemos cuáles son los grados que vosotros tenéis en vuestro país, pero si tú quieres hacer... Cuando, ajá, quieres si le digo hacer, pregrado valer, es... Pregrado no, bueno. es eh, sí. educación universitaria y de allí en claro. adelante los posgrados y doctorado que uno en el estudio puede puede con, alcanzar. Con lo cual son documentos de carácter oficial, ¿vale? Y esos uh -huh. documentos que tienes que hacer valer, porque esos documentos los tienes que hacer valer porque te los exige la legislación española española y el reglamento correspondiente, toda la documentación tiene que venir convenientemente apostillada y traducida en su caso. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, a, le, gracias, Xiomara. ¿eh? Un saludo. Un saludo igual, Luis. Gracias por todo lo que estás haciendo. Yo Nada, no solo, solo, solo os pido que... un like. Solo os pido un like a los vídeos. <risas> Y que por se lo supuesto, digáis a y todo el mundo. Fíjate qué barato, ¿eh? Ajá, muy barato. Gracias, Ioana. Bueno, saludos saludos aquí, sí. Ah, sí, pues, ahí va, pues la va. la he traído pero se ha ido, no quiere salir. Está ahí descansando. Okay, gracias, Ioana, por acordarte. Gracias. Un saludo para todos los Priglines igual. Muchas no gracias. Hasta luego. Bye. Mira, don Alberto, una que te va a gustar del chat. Nos dice Beli del Carmen Leal Montilla. Dice: "Somos una familia venezolana que nos han negado el asilo en Bélgica". Pregunta: ¿Podemos irnos a España y optar por esos trabajos en el campo? ¿Podemos pedir asilo en España? Una pregunta doble. De Venezuela sí. están en Bélgica. Mm, o se lo bueno. han negado en Bélgica. No nos aclara dónde está. Pero... Bueno, el asilo político es una institución de carácter internacional que otorga un país determinado al nacional de un país, eh, de un tercer país. En este caso, España puede otorgar la protección internacional y el asilo de un ciudadano a un, de nacionalidad venezolana o de colombiana o de cualquier país en donde no se protejan los derechos fundamentales. Quiere decirse con esto que si te han denegado el asilo en, en, en Bélgica, no tienen por qué denegártelo aquí. ¿Vale? Por qué? Porque mira, es muy sencillo. Cuando se la institución de y estos es los motivos, los razones, ¿no? la institución del asilo y la protección humanitaria es porque esa persona en concreto, ese ciudadano, está sufriendo una persecución o unos daños, unos riesgos en el, tanto en los derechos fundamentales como en su vida propia. Pero eh, puede ocurrir que desde su denegación en Bélgica, en este caso, hasta su traslado en España, puede ocurrir que tenga esas circunstancias con lo cual no tiene por qué haberse denegado su petición aquí en este país en españa clarísimo está perfecto clarísimo mira te dice alex hidalgo insisto a los que estáis ahora en youtube poned las preguntas o en el vivo si estáis en el vivo y si lo estáis viendo luego en los comentarios mira lo que lo que pregunta te, te pregunta alex hidalgo Dice buenas noches una pregunta para don alberto me han dicho que puedo hacer los documentos de mi visa de estudiante vía online para ir avanzando mi cita Sí se pueden hacer online no don alberto perfectamente si tú te estás ubicado en, por ejemplo en argentina y quieres hacer una visa de estudios aquí en españa tienes la posibilidad de hacerlo en el en la delegación consular de españa en argentina y ahí puedes ir o bien presencialmente o de carácter online muy importante que tengas firma electrónica para que te puedan identificar que eres tú esa persona a la que corresponde ese visado de acuerdo y luego también evidentemente la eh, eh, institución facultad universidad o lo que sea en lo que lo que vayas a estudiar te hayan aceptado para que estudies ahí vale todo eso tendrás que tramitarlo en tu país de origen esa delegación consular vale liquidar la tasa correspondiente el modelo correspondiente y una vez que te admiten la documentación tienen un mes para que te digan si sí si, o si no y una vez que te han dicho sí si, sí si, pues te vienes con ello a españa y ya está perfecto ahora paso a alguna pregunta más del chat de youtube si alguno de vosotros queréis preguntar los que estáis en el salón levantad la mano mejor la virtual yo creo para que no estéis así y y luego para cerrar el vídeo voy a pedirle a Dora que nos dé una conclusión, que yo sé que Dora es muy observadora y seguro que algo nos puede decir, ¿vale? Te paso otra que te va a gustar. Dice, dice, a ver, eh, ay, ay, ay, que se me ha ido, aquí está. Seven M. Luis y Cori se llama, hola. Dice, yo tengo cita para solicitar el asilo para el día 17 de abril. Crees que mi estado irregular pudiera trabajar en el campo? Tiene cita para el 17 de abril. O sea, que no le pilla. No podría en principio. En principio no podría porque su eh, digamos permanencia en España es de carácter irregular porque no tiene ninguna digamos certificación que le acredite estar de una forma. Eh, como es esta pero gente, tiene intención ¿no? de pedir como dicen en la, mesa, la intención de pedir el asilo el papel ese previo que les dan no fulanito de tal manifiesta su intención de pedir asilo pero claro, que hasta que no le no podría la... agarrarse algo don alberto no, porque, el, no eh, porque cuando te dan en la digamos la, la una cosa es la intención otra cosa es la tramitación vale que es cuando te dan la tarjeta roja y otra cosa es la iniciación del procedimiento, que es cuando te dan la tarjeta blanca. Cuando te dan la tarjeta blanca, eres sujeto de todos los derechos, salvo de trabajar hasta que no pasen seis meses. ¿De acuerdo? Vale. Sí, eh, escucha, si sí, eh, te dan la tarjeta blanca, ¿vale? Y no han pasado los seis meses, esto es una cosa de mía personal. Yo iría a que me dieran ese puesto de trabajo, ¿vale? Porque estás de forma regular. Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que está diciendo Don Alberto. Yo lo intentaría porque el no ya lo tenéis. Irregular está. Irregular está. Dice aquí Juegos 1. Buenas noches, somos una familia hondureña de cuatro personas. Teníamos la cita para la declaración en la comisaría para pedir asilo. ¿Cómo podemos pedir ayuda a CEAS si la carta blanca? Y cierra la interrogación. Sin la carta blanca. Es que dice sí, la carta blanca. No sé si es sin. Era sin. ¿Será Vamos a ver, todas las, digamos, las tramitaciones que se pretendan hacer ante una comisaría o una oficina de carácter presencial, mientras dure el estado de alarma, quedarán suspendidas y se reiniciarán cuando este estado de alarma se, se alce. ¿Mm? Y sin tarjeta blanca y sin nada no puedes hacer nada. Con la tarjeta blanca vuelvo a decir que estás de carácter regular. Otra cosa es que no puedas trabajar, pero eso quedaría secundado de, de acuerdo con el real decreto que han dictado. Exactamente. ¿Vale? Solo nos queda que os amplíen el plazo y que no sea solo de 18 a 20, ¿no? Que me lío sí, yo. Sí, 21. A 18, 21, 21, ¿no? A 18 a 21. Pero en esas cosas seguro que la dicen por algo, o sea, por los chicos que. La sí, escuela, ya, la... sí, ya sé, pero es que los bueno, mil los mil no los cubren con ese rango de edad. Ya, vamos a no, tocar no, madera, a ver si lo hago. No, no, no. vamos a. Hacemos una apuesta virtual, ¿vale? Sin dinero por medio, pero venga. Escucha, a ver, dice. Por ejemplo, dice Alexander Muñoz. Buenas noches, mi nombre es Alex Muñoz. Tenía la segunda cita de protección internacional el día 17 de marzo. Puedo retomar cita, Alexander, pero si esa es la segunda, dice. Esas se las han automáticamente los de segunda cita. Hay un escrito, si no me falla la memoria, que os anda, os dejan trabajar ya directamente. Los que tenéis. Sí, para... sí, sí. que sí, ¿no? sí. Una cosa es que no puedan, digamos, obtener el, la tarjeta de, físicamente, y otra cosa es la posibilidad. Y digamos, la, la esta que puedan trabajar. Sí, sí, sí de hecho, trabajar. tenemos un caso, Vanessa. Vanessa tenía la cita para la, la segunda cita, no la ha podido tener. Ha salido que tened, podéis trabajar y de hecho ella ha pedido la seguridad social y se la han dado. Ahora, sí, sí, sí. o sea que sí, sí. automáticamente. La, la, todas las tramitaciones presenciales que este, caigan dentro del estado de alarma no podrán realizarse. Sin embargo, si tienes una tarjeta blanca y han transcurrido los seis meses, puedes trabajar. Exacto, y, y, y puedes pedir el número de la seguridad social, métete en telegram, sí, sí. coge la carta que, que sí, lo dice sí. el ministerio del interior, lo mandas al email que te pone allí, junto con tu hoja blanca, y, pues, y te dan eh, sí, hasta sí, el sí, número así, de la seguridad social. Y ahí puedes trabajar en lo del campo o en lo que quieras. Ahí no sí, estás sí, dependiendo sí. de lo de la edad, está para, porque lo de la edad solo es para lo del campo. Pero estos que tenéis la cita, vamos. Correcto. Vaya, Dice Mostra dice y Zuluaga dice las personas irregulares son las personas que han pasado los tres meses y siguen en España o sea que no pueden aplicar para trabajar en el campo gracias es así salvo que cambiaran la ley también en ese sentido que eso ya lo, lo digo he tienen Pero que ser es. en los tres meses sí. de turista si te han pasado claro. claro a día de hoy hablamos a día de hoy sí, descontados los meses de alarma Ah, ese, esa puntualización muy importante, descontados la alarma que empezó el día 14, ¿no? Has dicho, don Alberto. El, el 14. Es? O sea, que desde el día 14 hasta el veintitanto, ¿no? que va a ser? Hasta el 28 de abril, todo ese tiempo... Hasta nos el cuenta. 26. Hasta el 26. Todo ese tiempo nos cuenta. En mal Mira, aquí me hace referencia a una chica que se llama Sandra Suárez y dice es colombiana. Tiene la tarjeta blanca que vence el 9 de julio, se supone que son los seis meses. Y tengo cita para la renovación de la licencia de conducir para el 30 de junio. vale Bueno, pues si una vez que te ha vencido la tarjeta blanca, puedes, eh, digamos, tramitar la convalidación de ese eh, carnet de conducir, la licencia de conducir en la Dirección General de Tráfico. Perfecto. Venga, Diana, que has vuelto a levantar la mano. Puedes preguntar. ¿No has vuelto a levantar la mano? No, no, señor. ¿No? Ah, vale, pues la, la tenía <risa> levantada por... Ah, perdóname, Diana, perdóname. Es Huawei y 9 Es que como los ah. dos tenéis Huawei y es Aníbal, es Aníbal. Para que veáis que me acuerdo de vuestros nombres. El próximo día, cuando entréis a Zoom, poner, hay una opción para cambiar el nombre. Lo podéis cambiar ahora mismo, yo creo, si queréis. Pero bueno, da lo mismo. Dinos, Aníbal. Espera, que te activo el audio. A ver, te activo el audio desde aquí. Aníbal, ya, ay, no logro. Ah. Ahora ahora lo tienes ya activado, Aníbal, ya lo tienes. Bueno, una, una pregunta. Eh, a ver, mire, eh, yo estoy acá desde el 2 de enero, obviamente pues todavía estoy permaneciendo legal por lo de la cuestión del bicho. Eh, la pregunta es la siguiente, mi profesión es soldador, ¿sí? He visto, vine acá a España porque pues... Eh, esa profesión que yo tengo pues es muy escasa sí eh, en, pues, en cuestión sí. de esa mano de obra pero entonces en los primeros meses yo estaba eh, buscando pues oportunidad de trabajo conseguir un contrato de trabajo eh, en varias empresas pero las empresas me pedían a mí el permiso de trabajo sí y que fuera en la extranjería y en la extranjería pues me pedían el contrato para poder, digamos, o sea... La o sea, sardina si hay... que se muerde la cola, como dicen aquí en es España. Correcto, ¿no? sí. Entonces, pues yo creo que no soy el único, sino que de pronto habrá muchos prilines que le pasará lo mismo y de pronto no pueden tener, digamos, como en claridad en ese, en ese punto, ¿no? ¿Qué, eh, hay... ¿qué, ¿Qué solución, no? Exacto, sí. O sea, digamos como, no sé si es que las empresas pueden hacer un... Precontrato o algo como para que las personas puedan tener la oportunidad, pues de, de, de sacar el permiso, en fin. Eso, eso yo creo, Aníbal, que Don Alberto te lo va a decir bien, porque yo sé que ah. él tiene. A ver, dime, perdona, que estaba contestando una pregunta. A ver, cuéntame. Disculpa, bueno, Don Alberto, lo que pasa es que, bueno, yo, mi profesión es soldador. Tú eres eh, soldador. Sí, bien, claro. Eh, hubo unas bien. empresas que, pues, eh, Recurría a ellas para poder, digamos, eh, pues buscar el aquí contrato en España. de trabajo. Claro, aquí sí, en claro. España. Sí, señor. Sí. Pero Bien. entonces sí. las empresas me pedían permiso de trabajo, pero en sí. extranjería me pedían el contrato de trabajo. O sea, pero, es una. Don Alberto sabe un truco, un truco, truco para eso. Ahí, entonces... Que no le quiero yo tapar y que prefiero que te lo diga él, pero yo le he oído en otras ocasiones la solución a eso, Aníbal. Ahora te la va a decir. Si no se la no, recuerdo sí. yo. Sí, porque es que de pronto pero... hay otros prelines que. Estarán en la misma situación o que de pronto también para que tenga como esa claridad para poder despejar, ¿no? esas inquietudes. Bueno, eh, mira, eh, se puede eh, oh, eh, parece que es la pescadilla que, vamos, el círculo de estos, pescadillas con mar de la cola, como se, puede, se suele decir, ¿no? Pero si esa empresa te puede dar una promesa de contrato ay, o una, ay, digamos, no una promesa de contratos eh, en estricto sino un, digamos, contrato eh, digamos, de intención contractual que no va a ningún sitio, porque en los contratos en la, en la delegación, es decir, en, en, en el SEPE, en el INEM, se tramitan porque son los contratos eh, homologados, no las promesas. Pero eso sí que te serviría para tramitar la licencia de carácter administrativo. Y además usted lo sabe muy bien porque nos ha contado en alguna ocasión que estuvo trabajando, ¿no? En además dentro de la administración, ¿verdad? En estos sí temas, es. ¿no, don Alberto? Exacto, sí, yo he estado trabajando en extranjería durante cinco años, en el despacho pues de nacionalidades, ciudadanía y todas estas cosas, pues se suelen saber varias cosas y brutitos, ¿sí? Y entonces una oferta, ¿cómo es? ¿Cómo puede repetir? Una promesa. Una promesa, una promesa de contratación. ¿Vale? Por lo cual una empresa con un fin determinado y la persona que responda como gerente como eh, dueño de, de esa organización pues promete la contratación de esta persona durante un tiempo determinado con un sueldo X. adecuado y, es, y eso X. le valdría no para, para que se lo, lo para que le iniciaran la tramitación por lo menos verdad sí claro. porque creo que es que hay muchas empresas que no tienen tampoco el conocimiento sobre eso porque igual es, claro, que, es que la empresa que... te pide el permiso y el del permiso te pide el contrato entonces bueno estás de un lado para otro muy sí, interesante claro. muy, muy buena muy buena muy buena pregunta aníbal sí sí y claro, seguro claro. que muchísima gente eh, como tú bien dices está en la misma situación claro. sí, sí, no. pues se la trata la, la promesa Repita el nombre para que lo apunten los preliminares, don Alberto. Pues una promesa de, de contrato laboral por un tiempo determinado por la empresa correspondiente, dada de alta, con las eh, obligaciones fiscales y tributarias eh, al día, ¿vale? Y con una contratación, una categoría profesional, un sueldo adecuado, ¿vale? A los objetos, una declaración responsable. De los objetos de que la persona en concreto pues obtenga la, el permiso correspondiente para darlo de alta en el servicio del público de empleo. Ah, ya, pues gracias Alberto. Nada. Bueno me voy a, a pedir para, si alguno más quiere preguntar que levante la mano y si no le doy paso a Dora para que nos dé algunos consejos como ella ella sabe dar siempre. Muy... <risa> Está muy callada Dora. No, no. Por eso la doy yo paso. Bueno, buenas noches a todos, a todos noche, los... Dora. Ah, buenas Noches Dora. Buenas noches. yo gente que está allá en España, buenas tardes a todo el mundo. Estás en eh, Argentina, no, call... verdad? Para que lo sepan. Estoy en todos. Argentina, sí. Y estoy callada porque estoy observando muchísimo. Ya sé desde ayer también estoy observando y eh, me tomo de una frase que dijo Aníbal, que dice claridad para despejar las inquietudes. Eh, y eso es a, es a lo que tenemos que apuntar, a tener claridad, pero ¿qué pasa? Eh, si estamos abarrotados de decretos que salen eh, a cada rato, si miramos la tele, si nos dejamos influenciar por los bulos y todo, no vamos a, te a poder tener esa claridad para decidir y para realmente llegar a la información que necesitamos. Eh, yo les pediría, porque se nota eh, muchos deseos de trabajar, pero a la vez miedos y ansiedades, eh, que los origina desde ya un... Un, un futuro, un futuro que no sabemos qué nos va a pasar. Entonces yo les pediría contrarrestarlos con la paciencia y la convicción de que esto va a pasar, y que nos apoyemos, tanto en don Luis como en don Alberto, que ante cualquier inconveniente, ellos enseguida lo van a resolver. Porque si maquinamos tanto, con tantos miedos, y nos dejamos este, avasallar, no vamos a tener la claridad suficiente para decidir en el momento qué es lo mejor para nosotros. Entonces, eh, las inquietudes... Es, son inherentes al ser humano. Las ansiedades también, los miedos también. Pero como dijo una vez Diego, Diego Andretich, que dijo, yo al miedo lo vencí a través de la acción. En este caso, ¿cuál es la acción? Averiguar e ir a las fuentes. Las fuentes, don Luis y don Alberto. Bueno, y, y más... Y, pero sí, vale. Muchas, Muchas gracias, gracias, Dora, por Muchas. lo que me toca. Muchas gracias por, por, por lo que me toca. Nada, subrayo lo que dice Dora. Y sí que es cierto, y un poquito para apuntar lo que está comentando, que hay que poner el foco en verdaderamente nuestros objetivos, en nuestras metas. ¿Vale? Uh -huh. Y sí que es cierto que aquí hay mucha producción normativa y es un lío ahora mismo. Todos los que tenemos eh, la obligación de estudiar los, los decretos os ofrecen muchas dudas, pero vosotros no quitéis el foco de lo que necesitáis y lo que queréis y la no perseguirlo. ¿Tenéis alguna duda? Don Luis o yo. Perfectamente, así, entonces nos vamos a fortalecer y vamos a seguir adelante con nuestros sueños sin tanta claro. angustia, porque se suma la angustia del bicho a la angustia personal causada por el bicho y por nuestras situaciones personales. Entonces se trata de ir liberando angustias y malestares a través de la información, ir a las fuentes, es lo que siempre se aconseja, ¿no? Sí, sí, para eso, para eso lo hacemos todo esto, bueno, y también lo que decimos mucho de la inteligencia colectiva, que entre todos también, pues nos apoyamos muchísimo. Y lo que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro o a otro, a otro, y, y es una suma de conocimiento que eso sí que creo yo que, que vamos, que es lo más, que es, en mi opinión, vamos. Está muy bien. Y una última cosita pues, que quisiera agregar, el... agrégalo, Dora. Eh, que lo dijo Marina, para todos aquellos trabajadores que vayan al campo, eh, que tienen grandes ansias, por favor cuídense, tomen los recaudos necesarios, fíjense en qué condiciones los patrones los tienen, porque no es cuestión de que aprovechen de su trabajo y después que los cambien como piezas, enfermó fuera, que pase otro, no es así. Entonces, este, cuidarse, cuidarse sobre todo, porque la vida es muy, muy importante, más sí. allá que, que cualquier cosa. Yo entiendo que hay necesidad de trabajar, pero si no cuidas tu salud y tu vida, ¿cómo vas a poder seguir trabajando? <risa> Imposible. Así que bueno, eso, nada más. Muchas gracias, Dora. John, ¿querías decir algo? John, di lo que quieras. No ¿sí? no, sí, sí, que muchas gracias, doña Dora, porque esas palabras lo, lo animan a uno y es serio a vencer los miedos. El que nos dejó asustado, weón Jesús, el día con el cuento del lobo. Yo creo que desde ahí ese día todo el mundo quedó como pensativo, pero sí hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante, está claro Prilines, que muchas gracias a todos, ¿vale? poned like, como digo siempre, eh, suscribiros, los que lo veis luego, en los comentarios las dudas que os hayan quedado pendientes, que las voy mirando todas, mañana volvemos a estar en vivo, ¿vale? Prisliners, muchas gracias a todos y, y nada, muchas gracias, hasta mañana a todos, chao, chao, gracias a todos.